Hace unos días, para ser exactos, el 5 de mayo de 2023, un señor de nombre Nathaniel Rogers, el cual vive en la ciudad de Los Ángeles, California, salió de su casa para ir a comprar algo de comer y algo de beber. Él se tardó exactamente 41 minutos eh, y cuando regresó, eh, lo primero es que se da cuenta que su casa está totalmente desordenada eh, que los objetos están eh, puestos en diferentes lugares que hay objetos rotos pero lo más importante es cuando el señor Nathaniel Rogers eh, va justamente a ver qué es lo que pasó para eso él mira en sus cámaras de seguridad y ahí es donde se da cuenta que hay videos, hay fotografías de tres seres extraños que fueron captados por estas cámaras de vigilancia. El señor Rogers tiene eh, tanto afuera de su domicilio como en su patio trasero cámaras de vigilancia y esto fue lo que captó la cámara de vigilancia de, eh, del patio trasero o del jardín. En la fotografía, esta fotografía que estamos viendo a continuación, podemos observar cómo hay tres seres muy extraños, muy bizarros, con una apariencia eh, que parecen hasta como, como bebés, que parecen como hasta eh, niños recién nacidos pero no lo son, para, porque parecen como, como seres humanoides, pero ya se descartó que sean seres extraterrestres. No son seres de, de extraterrestres. Eh, ya este el señor Nathaniel no ha vuelto a tocar el tema. Él digo, él tiene muchos más videos. Él tiene cuatro videos y 26 fotografías tomadas. Eh, en las cuales incluso se, se dice, se sospecha. que eh, es, se pueden en, en esas filmaciones se pueden ver a estos seres. Eh, Rondando por toda la casa eh, y por el jardín se pueden ver a estos seres extraños ahí. Pero lo más extraño de todo esto es que hace unos días, eh, precisamente después de que pasó este evento, el señor Nathaniel Rogers recibió una cita eh, de parte de policías del FBI. Después de que recibió esa cita, no, el señor Nathaniel no ha vuelto a, a tocar el tema muchos dicen que lo amenazaron otros dicen que le dieron una gran cantidad de dinero para que no eh, siguiera hablando de este tema quiénes son las criaturas quiénes son estas criaturas eh, no son de otro planeta eso ya lo sabemos son seres que podrían ser de otra dimensión de dónde son estos seres como sabemos Existen muchas dimensiones, está, está comprobado, bueno, existen muchas dimensiones, pero al menos está, está comprobado que existen varias dimensiones. Nosotros estamos en la tercera eh, dimensión y bueno, no se tiene más información, pero déjame en los comentarios qué piensas que son estas criaturas eh, extrañas. Eh, si te ha gustado el video dale un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si estás interesado puedes comprarme un producto que abajo estará mi tienda, eh, justamente debajo de este video. Eh, muchas gracias por haber visto el video y nos, próximo, nos vemos en un próximo video.